Hace un par de años aproximadamente, a comienzos de 2019, se realizó en un teatro de Toronto el que fue denominado el debate del siglo. Independientemente de que sepamos o no quienes participaron en el debate, creo que todos convendrán conmigo en que, dado que ocurrió apenas en la segunda década del siglo XXI, es seguramente precipitado decir que fue el debate del siglo. Eso suena más bien como a uno de esos títulos de marketing que se usan en los eventos deportivos donde más o menos cada tres o cuatro años se produce un Partido del Siglo, la Carrera del Siglo, la Contienda del Siglo y otras más. En este debate en particular se encontraron dos intelectuales de buena talla. Jordan Peterson, quien es quizás el intelectual vivo más famoso y popular de Norteamérica, y Slavoj Žižek, que debe ser lo más cercano a diógenes de Sinope que existe en la actualidad. Fue un debate muy desigual. Porque, ok, si bien Peterson no es un cualquiera, trabaja mejor la forma y la presentación de sus ideas que el fondo en sí. Su mejor libro es Maps of Meaning, The Architectures of Belief, de 1999, que la verdad les recomiendo muchísimo, aunque por supuesto eres mucho más conocido por su otro libro, 12 reglas para la vida, que es un bestseller, un super éxito de ventas, y que eh, tiende más a la autoayuda y eso. Del otro lado tenemos a alguien como Jijek, a quien la interacción con el público la verdad no se le da nada bien y se notaba que cuando le aplaudían se sentía incluso incómodo, a diferencia de Peterson que enseguida enganchaba con su audiencia. Por otro lado, Jijek es más directo y profundo, y sus planteamientos resultan difíciles de comprender en un comienzo porque requieren muchas lecturas previas, mucho contexto. Tiene un discurso denso y aunque su apariencia física te engaña en un primer momento, al escucharlo sabes inmediatamente que no puedes tomártelo a la ligera, lo que por cierto fue el error de Peterson en el debate. Quizás la mejor síntesis de ambos personajes la hizo Ruzanín en uno de sus podcasts. Gijek es un pensador más de fondos que de forma, mientras que Peterson es más de forma, lo que explicaría por qué, a pesar de ser Gijek tan popular y usar unos... Métodos didácticos tan buenos, la popularidad de Peterson es por lo menos unas 10 veces mayor que la de él, sino más. Un punto singular es que ambos eran antagonistas en su pensamiento en más de un nivel. Peterson es un liberal clásico, es tradicionalista y defensor de los valores occidentales, etc. que en cambio proviene de lo que muchos aquí llamaríamos la izquierda radical. Se define a sí mismo como comunista y hegeliano, crítico de liberales y conservadores por igual. Pero curiosamente... Ambos tienen raíces en el psicoanálisis, aunque allí también escogieron caminos diametralmente opuestos. Jijek, por ejemplo, es un profundo estudioso de Lacan, mientras que Peterson tomó el camino de Jung y el conductismo, lo que es más o menos semejante a decir que uno se va hacia el norte y otro hacia el sur. Son direcciones completamente opuestas en método y también en conceptualización. Otro punto que tienen en común ambos es que los dos son críticos de su sociedad, pero a su vez se erigen como críticos del de los pensamientos que esgrimen el otro, o mejor dicho, de los pensamientos que esgrimen las corrientes a las que pertenece el otro. Y este es el punto al que yo quería llegar. La pregunta que define este episodio es, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo puedo ser crítico? Es más, ¿existe la posibilidad de que haya un método para ser crítico? ¿Eso no sería lo diametralmente opuesto al pensamiento crítico? Bueno, si ambos, Peterson y Jijek, son diametralmente opuestos, entonces... ¿Cuál es ese sustrato común a ellos dos que llamamos crítica? No puede ser algo relacionado con sus ideas o la, a la idea en sí, porque a pesar de contradecirse mutuamente, los dos no pierden su lado crítico. Es decir, podemos verlo así, el comunismo no es la única forma de criticar al capitalismo ni el capitalismo es la única forma de crítica posible a los estados comunistas. Y Es más, ¿pueden unas ideologías salidas de, de estas dos corrientes llegar a constituir una forma de crítica, no solamente con respecto al otro, sino con respecto a cualquiera? Religión, política y poder. El debate de J.J. Peterson fue muy famoso y aún hoy es muy buscado en YouTube, porque era poner sobre la mesa nuevamente el clásico debate de izquierda versus derecha, los dos polos sobre los que ha oscilado la vida política de las repúblicas modernas en los últimos, no sé, 120 años. Bueno, como mínimo. Antes eran liberales versus conservadores o republicanos contra realistas. En Estados Unidos eran y aún son republicanos contra demócratas. Pero todo esto nos habla sobre los modos en que vemos nuestra sociedad y cómo debemos conducirnos en ella. Cómo deben ser las normas que nos regulan. Cómo es nuestro contrato social. Cómo debe ser nuestra ética, nuestras costumbres. Cómo debemos dirigir nuestros asuntos públicos y aún más incluso definimos la línea de dónde empiezan los asuntos públicos y dónde terminan los asuntos privados. Todo este problema de ética, de organización, de reglas de convivencia, de sistemas que permitan un crecimiento efectivo de nuestra sociedad, ha tenido diversos matices a lo largo de la historia. En este podcast hemos discutido mucho de religión precisamente en ese sentido, de la función que tiene la religión para el bienestar del cuerpo social. Por ejemplo, cuando los concilios de, la, de las diversas iglesias debatían en los siglos IV y V sobre si Cristo compartía o no los atributos de la divinidad con su padre Dios, no era simplemente un debate de, de eruditos, una discusión bizantina, como dicen, sino que implicaba un serio problema político acerca de cómo debía concebirse la legitimidad del emperador y su derecho a gobernar. En la medida, esto en la medida en que el derecho del emperador a gobernar era una extensión del derecho divino, una ley natural que emanaba de Dios. Así también se discutía la legitimidad de la iglesia como portadora única del mensaje de Dios. Ese papel estaba comprometido con aceptar o no, por ejemplo, en este caso el dogma de la Trinidad. Por eso, y entre otras razones, los concilios optaron por expulsar y declarar como heréticas las doctrinas arrianas. Que consideraban a Cristo como hijo de Dios, pero que no compartía su tributo de divinidad, sino que había sido creado por Dios con el expreso fin de llevar eh, ese mensaje del Evangelio. Junto con otro montón de, de doctrinas, eh, la iglesia decidió, de, de, decidió expulsar y declarar herética la doctrina de, de los arrianos, del sacerdote arrio y eso junto con otro montón de textos y evangelios que son los que ahorita conocemos como los evangelios apócrifos. Fue una prohibición que, por cierto, estuvo a punto de llevar al imperio romano al borde de una guerra civil otra vez. Razón por la que emperadores como Constantino II, Valente y otros más aceptaron el arrianismo además de porque necesitaban las armas de los guerreros lombardos y visigodos que eran, eh, en este caso, cristianos arrianos Es decir... Si nosotros nos detenemos a observar atentamente este asunto de, de, de qué cuenta o no dentro del corpus religioso, vemos entonces que aparece como un debate teológico lo que en realidad es un debate político, un debate de los asuntos públicos de la polis, del reino, del imperio, etc. Por eso era esencial hablar en términos de las parábolas cristianas, por eso no existen guerras religiosas en el sentido más puro del término porque la religión allí engloba la vida política, cultural y social de toda una nación o de un pueblo no es... lo que pasa es que ahorita estamos acostumbrados a decir que, religión, eh, que la religión es un asunto privado no era así en aquellos tiempos y en muchos pueblos en la actualidad la religión no es un asunto privado es un asunto de la vida pública y de interés de toda la sociedad porque la religión vierte muchas dimensiones de la existencia. La religión en esa época englobaba la vida política, cultural y social de toda la nación o de todo el pueblo. Nos explicábamos el mundo y su orden en términos de la voluntad de Dios o de la voluntad de los dioses porque eran figuras y mitos que expresaban nuestro conocimiento más profundo y arquetípico del orden de la naturaleza y de, de nosotros mismos. El orden mítico del mundo, los relatos míticos de la creación del mundo... ...y de las peripecias de los personajes religiosos... ...no se entendían solamente como relatos causales o históricos. Así fue como llegamos a donde estamos hoy. Sería la forma más fácil básica de ver un relato. Así como que, mira, Moisés salió de Egipto con, los, con, con, con, con el pueblo judío. Se lo llevó, pasaron 40 años en el Sinaí, en el desierto. Terminaron llegando a la Tierra Prometida, se instalaron allí. Y por eso de allí de vino Jesús y luego de venimos nosotros no es la única forma de entender el relato. De hecho, es la forma menos habitual de entenderlo. Adicionalmente, esos relatos expresaban una verdad sobre el presente, sobre el mundo, sobre los hombres y la sociedad, y adicionalmente expresaban un deber ser. Cada mito traía consigo un imperativo moral, un imperativo ético y uno social que debía cumplirse. En el pasado, la interpretación de los mitos, el resguardo del conocimiento del pasado y del presente, de los relatos que servían como fuente de dirección de la sociedad, que eran construidos durante decenas de generaciones, esos relatos y su interpretación eran protegidos por una clase especial, la clase sacerdotal que se encargaba de la interpretación y de la divulgación, y la mayor parte del tiempo se encargaban también de adaptar los mitos al tiempo presente. Los líderes políticos importantes también jugaban un papel en esta construcción de los paradigmas de la sociedad, por supuesto. Y para cambiar el rumbo de la sociedad, para resolver un conflicto político o para obtener algún resultado concreto conveniente a la casta sacerdotal o a la casta dirigente, muchas veces era necesario emplear los paradigmas de la sabiduría del pueblo o la noción contenida en este conocimiento religioso, obteniendo resultados contundentes la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, eh, Juan Calvino y Martín Lutero. Ellos encontraron interpretaciones diferentes de los textos bíblicos, bíblicos perdón, que permitían cambios importantes en la organización social. Detallemos uno de estos ejemplos, el de Juan Calvino. En el enfoque calvinista, la pobreza no era algo que llevaras con estoicismo o con orgullo franciscano, como una concepción católica, o la franciscana vale la redundancia, sino que se veía como una prueba del castigo de Dios por nuestros pecados y la riqueza se veía como una recompensa divina a los verdaderos fieles y seguidores de la palabra de Dios lo que permitió una reinterpretación de la usura y los negocios financieros es decir, con Calvino teníamos una moral para el mercantilismo creciente en Europa en esa época y respaldada de paso por la iglesia misma, en este caso la iglesia calvinista todo ese debate pasaba por una interpretación de las lecturas bíblicas pero, a medida que fuimos avanzando en el dominio de la técnica, fuimos adquiriendo nuevas explicaciones. Descartes, o Descartes eh, Spinoza, Newton, todos ellos replantearon nuestra explicación del universo y le dieron giros importantes y significativos para una nueva visión del mundo pero todos ellos tienen en común que reformulaban la visión de Dios y la creación, es decir, nuestro mundo, sin recurrir a las escrituras. Rompían el dogma, pero sin correr el destino de Bruno, que lo quemaron en la guerra, o el de Galileo, que casi lo queman. Se ha discutido numerosas veces lo impactante que fue pasar del geocentrismo, es decir, el antiguo modelo tolemaico donde la Tierra era el centro del universo, al heliocentrismo. Y Tomás Kuhn tiene un libro genial sobre la Revolución Copernicana que creo que todos deberían leer, se llama así de hecho La Revolución Copernicana. No tiene desperdicio, de verdad, Lealon. ¿no? Y que describe todo ese proceso para la filosofía y para el pensamiento de aquel entonces, los albores del pensamiento científico. Pero Descartes y su dualismo supusieron un punto de corte importante. De ahora en adelante lo espiritual y lo material se dividían y la ciencia se ocuparía de lo material dejando el terreno de lo espiritual, el alma humana, la ética, la moral, lo bueno, lo malo, etc. en manos de la teología y de la iglesia. Eso significó que el orden social y las relaciones entre los hombres permanecían en manos de la iglesia y de la nobleza y estarían allí un par de siglos más. Pero la verdad tampoco aguantaría mucho tiempo. El llamado antiguo régimen... Tuvo un colapso a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Solo piénsenlo. En 1783 Estados Unidos logró su independencia. En 1793 la Revolución Francesa decapitaba a Luis XVI. En 1807 colapsa la monarquía española y luego los invaden las tropas napoleónicas. Y como cinco años más tarde las colonias españolas de América colapsan en guerras casi todas al mismo tiempo. Y bueno, ya el mundo nunca volvería a ser el mismo porque... Una vez que se logró el colapso de las instituciones políticas, de, en este caso de las instituciones realistas, el pensamiento político empezó a cambiar incluso mucho más rápido. Con las nuevas repúblicas inicia un lento camino hacia el Estado laico y las instituciones religiosas que eran las encargadas de determinar la moral y la ética de una nación fueron progresivamente perdiendo su legitimidad. Hoy en día muchos protestan que... ¿Cómo va a ser posible que la iglesia y las religiones aún tengan injerencias en asuntos de la vida pública cuando la religión deberá ser un asunto privado? Y piensan que un poder religioso fuerte es señal de atraso y, y oscurantismo, considerando los tiempos del imperio de la religión como muy lejanos y remotos. Pero la verdad esa transición se dio un periodo increíblemente rápido y en menos de 150 años el estado laico era la forma dominante en todo el mundo. Crítica y religión Ahora, saquemos algo en claro. Si hubiésemos vivido en los siglos XI o XII y hubiésemos querido pensar diferente, ver una forma distinta de resolver los problemas de nuestra sociedad, una manera distinta a la que las instituciones de justicia y el clero habían determinado, tenía que empezar por entender su discurso. Entender primero sus justificaciones, su lenguaje y sus conceptos, porque debía plantearme la problemática en sus mismos términos. Esos términos, además, no eran solo los suyos, eran los míos también. No contaba yo con sociología o estadística, como cuento hoy, ni con psicología o psiquiatría. Solo contaba con la palabra de Dios. Pero, por fortuna, esa palabra de Dios siempre fue algo ambigua. Con base en reinterpretaciones de lo que la palabra de Dios decía, podía plantear una alternativa para mi sociedad, para la crisis de mi sociedad, para los problemas no resueltos de mi comunidad y que la institución dominante no lograba resolver. Y digo reinterpretaciones de la palabra de Dios porque allí estaba vertido el conocimiento de lo que el mundo debía ser, de lo justo y lo injusto, de lo correcto y lo incorrecto. Un libro sagrado como los Vedas, la Biblia o el Corán no solo son cánticos, oraciones y relatos del pasado, son también códigos de conducta a un nivel más profundo. El problema se presentaba cuando mi libro sagrado había sido escrito al menos unas 25 generaciones antes de mí, en otra nación, en otra geografía, en otra lengua, con pueblos de otras costumbres y con problemas diferentes a los míos. Esto permitía que quedaran muchos agujeros y espacios abiertos a la interpretación. Así como nosotros vamos al cine hoy y vemos una película de ciencia ficción como La paradoja Cloverfield o Ready Player One o vemos 1984, son relatos de ficción que en realidad hablan de nuestro problema actual como sociedad, de nuestros conflictos, productos de aspectos profundos de nuestra cultura, como el consumismo, la sociedad industrial avanzada, el totalitarismo, el problema ecológico y la explosión demográfica, etcétera son una forma de crítica. Las películas que vemos hablan también de nuestro presente o nuestro pasado, de nuestros problemas, de nuestra identidad o de nuestra cultura. Ahí están películas como El color púrpura o Dos años de esclavitud, etc. En aquel entonces, el sermón del sacerdote cumplía una función semejante a la del cine, porque el cine no es solo para entretener educa e inculca valores, crea mitos y relatos que determinan los modos de explorar y conocer nuestro mundo. La procesión de Semana Santa, en tiempos antiguos, cuando no existía la radio o la televisión, cuando solo un 3 o 4% sabían leer, era el punto apoteósico anual de nuestra sociedad, oh. Bianual o trianual, dependiendo de, de, de la ubicación geográfica. Ir a la misa, escuchar el sermón de las siete palabras, ver al santo salir en procesión y que tú puedas arrollar, arrodillarte y pedirle con fe y acompañarlo en su recorrido por la aldea, era todo un proceso de catarsis y una experiencia única que no siempre podías presenciar. Además que allí quedaba expresado todo tu ser, tus símbolos de expresión cultural profunda, de tu identidad nacional y aún más de tu vínculo con el infinito, porque la religión expresaba además las formas en que te relacionas con los tres puntos más trascendentales de toda la existencia humana, el nacimiento, la reproducción y la muerte. Hay de paso en la religión católica un sacramento para cada uno de ellos, un vínculo sagrado con tu Dios. Entonces, si quieres cuestionar tu realidad social, tu orden político, ético y moral, debías empezar entonces por tu orden religioso. La crítica social pasaba entonces necesariamente por la crítica del discurso religioso. Por eso, no era que la Biblia dijera que podíamos expropiar las tierras de la iglesia e iniciar una revuelta campesina para hacer cumplir la palabra de Dios, como dijo el compañero Martín Lutero. Tampoco decía explícitamente que la iglesia debiese tener o no tener propiedades. Pero quienes se enfrentaban a los problemas políticos y económicos de su país en aquel momento, por ejemplo, la Alemania campesina de 1600, usaban este espacio para plantear alternativas. La crítica pasaba entonces por buscar una perspectiva diferente del discurso religioso, una que incluyera una forma alternativa de concebir las problemáticas y de resolverlas. El canon religioso no es modificable porque la estructura central de una sociedad, sus instituciones militares, el orden económico y social dependían de la justificación religiosa, del poder legítimo del monarca que era enviado de Dios. Por eso, para poder enfrentar al monarca, para poder cambiar no de rey sino de orden social, de buscar una forma diferente de organizar nuestra política, debíamos criticar el discurso religioso y aún así el influjo de la religión era tan grande sobre el devenir político que para poder demostrar que el rey no era un enviado de Dios y que esa idea calara profundo en el pueblo francés, los revolucionarios de 1794 tuvieron que llevar a Luis XVI al cadalso y decapitarlo. Sinceramente, Luis Capeto, el nombre que usó el día de su muerte, no merecía su muerte, pero su ejecución era la única forma de romper con el profundo efecto del discurso religioso. Era demostrar en la práctica que el discurso de la Revolución Francesa era el legítimo ahora. La Revolución Francesa fue el punto en, que, en el que el discurso religioso agotó todas sus posibilidades críticas. Los revolucionarios fueron empujados a decapitar a Luis Capeto para poder romper y desarraigar ese discurso. Y es que con Luis Capeto se fueron también al menos unos 10.000 nobles decapitados durante la llamada época del terror. Para ese momento, ese movimiento de racionalización que había comenzado con Newton, Des Descartes, Spinoza, Galileo, etc., había cobrado suficiente fuerza como para establecer un discurso paralelo sobre el mundo, un saber alternativo ya, ya de por sí. Y es por ello que la crítica contra el discurso religioso se desarrolló desde un discurso alternativo, el discurso de la Ilustración, y el de la racionalidad Ese era el discurso dominante ahora Y el punto de inflexión se encuentra en la revolución francesa Que hizo tantos y tan grandes cambios En la historia Como eran calendarios, sistemas de medidas Sistemas de unidades, etcétera Que bueno, sigue siendo un paradigma en la actualidad Es por ello que Cuando se alzaron los anabapti anabaptistas En 1530 eh, Llamaron a la sede De su revuelta comunista La ciudad de Münster, la llamaron la Nueva Jerusalén y la revolución social tomó la forma de cientos de adultos y personas mayores yendo a bautizarse, a diferencia de la revolución francesa que tomó la forma de un asalto a la Bastilla y de la decapitación de Luis XVI. Era mediante la creación de un nuevo sacramento, en el caso de, de, de Munster, de, de que se sustentaba toda una nueva ética y moral y un nuevo contrato social. La crítica era la crítica a los sacramentos y tradiciones religiosas, pero permaneciendo dentro del marco místico de la religión cristiana. Ese marco estaba agotado ya para el momento de la Revolución Francesa en 1793. Y 400 años más tarde, cuando Marx quiso también proponer una revolución comunista, su crítica debió hacerla sobre las ciencias económicas y sociales, es decir, sobre el modo en que racionalizamos y justificamos de manera científica y racional nuestras relaciones económicas y políticas y no sobre el modo en que teológicamente justificamos nuestras relaciones económicas y políticas, porque el discurso dominante era el discurso de la ciencia, de la ilustración y la racionalización, y no el discurso del dogma religioso. Ciencia, sociedad y discursos de poder. La ciencia busca la verdad, o al menos quienes se encuentran dentro de la investigación científica aspiran a alcanzarla. Stephen Hawking decía que la ciencia vino a superar y suplantar a la filosofía porque esta ya no satisfacía o no podía responder coherentemente las demandas del pensamiento moderno. El método científico o la experimentación, ese es el nuevo paradigma. Esto es tan significativo que los científicos pasan a ser considerados como los héroes modernos, los premios más importantes que se entregan en el mundo en la actualidad, los Nobel, por ejemplo, se entregan a hombres capaces de contribuir de forma significativa a la sociedad desde la ciencia y la investigación científica. Estamos tan habituados a esto que concebimos como natural y obvio que las ciencias deban ser enseñadas en la escuela, las matemáticas, la física y la química. Y aunque muchos no pueden entender los trabajos más adelantados y actuales de las, de, de las ciencias de la física, la matemática o la química, no hay nadie que no la tome con respeto o veneración. Incluso quienes más desdeñan del papel de las ciencias no dudan ni por un segundo de que la bomba atómica es efectiva. Ese es el paradigma actual. Su peso es tan grande que en el debate sobre el cambio climático en ambos lados la artillería usa papers y publicaciones científicas como munición de artillería, por decirlo así, de artillería propagandística. Aunque las ciencias juegan un papel importante, la mayoría de nosotros realmente no lo usamos en nuestra vida cotidiana y pensamos que podemos prescindir de ellas. Pero en realidad estamos profundamente influidos por su discurso. Si queremos convencer, debemos usar o aparentar usar discursos racionales, basados en lo que debe ser lógico y racional, en lo que está probado y estudiado. No importa si en el fondo realmente no lo está, porque lo hacemos lo que hacemos es hacerles creer a los demás que somos la solución legítima mediante la racionalización real o aparente de nuestro proyecto político o de nuestra propuesta. En el fondo no importa si realmente nuestro proyecto es racional o no, lo importante es que los otros lo crean porque es precisamente esa aura racional de racionalización o de, de o, o ese lado científico el que me legitima a mí. Por lo tanto, esa es una de las pruebas de que el discurso científico es un elemento legitimador, o el discurso de apariencia científica, es un elemento legitimador de los discursos de poder. Cuando Marx emprendió la crítica del capitalismo en el siglo XIX, se pasó 10 años estudiando la teoría económica de su momento. Smith, Ricardo, Rodbertus, etc. Cuando su libro salió de las prensas en 1867, llevaba el título El Capital, Crítica de la economía política. Era una crítica al capital de aquel entonces, pero para hacer esa crítica, debió empezar por realizar un estudio crítico de la ciencia económica de su época, que era conocida como economía política. Y de hecho, todo su trabajo consistió en reelaborar todas las categorías de la economía política de aquel momento. Esas categorías eran los conceptos más generales posibles con los que los economistas se explicaban la economía. Es decir, eran los ladrillos con los que construían su discurso, un discurso que legitimaba las relaciones sociales de producción. Marx reelaboró esas categorías, categorías para obtener una visión distinta, alternativa, que seguía mostrando las mismas relaciones sociales de producción, seguían siendo las mismas, pero las veía de un modo diferente, les daba otro ángulo. Y lo que enriquecía la visión de Marx eran los vínculos que establecía esa, esa propuesta, esa visión, ese nuevo sistema de categorías con otras disciplinas más allá de la propia economía, como en el caso de la sociología y de la historia. Es decir, Marx reelaboró un nuevo discurso y dio herramientas, sus categorías, para elaborar aún más discursos alternativos. Un movimiento semejante lo encontramos. Unas décadas más tarde en el caso de Freud y en el mundo de la psicología, la irrupción del psicoanálisis dio cabida a una visión crítica de las ciencias en su momento. Freud reelaboró algunas categorías centrales en el paradigma de la psicología de comienzos del siglo XX, en concreto desmontó la idea de una voluntad consciente y de la misma conciencia, destacando el peso y el papel de lo inconsciente. Eso fue un campo en el que surgieron todo un arsenal de conceptualizaciones psicoanalíticas que permitieron una visión alternativa, un discurso alternativo de la conducta humana y de sus leyes. Es más, ese discurso psicoanalítico, en el caso por ejemplo de Wilhelm Reich o de Erich Fromm, llevaron a incluso a considerar cuáles son los límites de dónde empieza y dónde termina la enfermedad mental y es lo que permite utilizar precisamente el discurso de la psiquiatría y de la antipsiquiatría en los años 60 y 70 y que hace que sea Foucault tan polémico e interesante a la vez. Ese discurso alternativo tuvo importantísimas repercusiones en la dinámica del mercado también porque se compaginó enseguida con las técnicas nacientes de la mercadotecnia y la publicidad que hoy conocemos como marketing. Sin embargo, así como en los tiempos de la religión el discurso religioso legitimaba el orden político y social, eso mismo pasa con el discurso científico. Los teólogos y filósofos, al igual que los científicos, buscaban la verdad o lo que ellos entendían por verdad, pero como miembros de su sociedad y como hombres de su tiempo, estaban imbuidos por las instituciones de su época y de su geografía. El mandato del rey estaba legitimado por Dios porque el Papa, el enviado de Dios en la tierra, le dio esa legitimidad otorgándole su bendición. En Latinoamérica, a comienzos del siglo XX, los sociólogos tenían lo que algunos llamaban una interpretación pesimista, porque consideraban a los caudillos y dictadores como un mal necesario. Se basaban en esto porque en sus estudios sobre nuestra sociedad se consideraban, eh, se consideraba a nuestras sociedades como atrasadas y las relaciones sociales eran caóticas porque era producto de una serie de accidentes históricos y sociales inevitables. La combinación de alguna, de en este caso de sangre indígena y negra en una misma raza para ellos producía hombres no aptos para la civilización. Y sus teorías, basadas en el crecimiento de las razas, daban como resultado la ine inevitabilidad del dominio del más fuerte, del legendarme necesario, que pusiera orden entre esas razas, entre comillas, atrasadas. Esa era la ciencia de aquel entonces. La raza fue durante muchos años un concepto aprobado y defendido por las ciencias sociales. Quizás el representante más destacado de esta corriente es el escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento. Pueden echarlo en ojo, les va a parecer cuando menos interesante. En la economía, las teorías de Sey daban como resultado que la economía debía gobernarse sola, sin intervención del Estado. Esto era realmente una extensión del libre mercado inglés, en, lo, en, en el que las empresas y las corporaciones tenían incluso sus propios ejércitos privados con los que llevaban a cabo sus guerras y por lo tanto vendían sus mercancías, como el caso de la compañía británica de las Indias Orientales, famosa por sus guerras en la India con tropas al, alquiladas a la corona británica. Pero en la medida en que la libre competencia entre factores desiguales en los Estados Unidos, la especulación bancaria y el fracaso del sistema crediticio empeoraban la crisis hasta llevar al país al colapso de 1929, bueno, la teoría económica tuvo que reconocer que la ley de Say no podía seguir cumpliéndose. La ley de Say decía que en condiciones de libre mercado, toda oferta producía su propia demanda, lo que garantizaba el equilibrio del mercado simplemente introduciendo más crédito o nuevas empresas, inflando los precios del mercado y bueno... Fue Keynes quien desarrolló una teoría que iba en contra de la Ley de Say y que exigía la regulación del mercado por parte del Estado, justificando que el gobierno norteamericano ingresara definitivamente en el sector financiero y estableciera un férreo control de la economía y del crédito, lo que terminaría en los famosísimos acuerdos de Bretton Woods que fue unos años más tarde. Ahora, pregunta interesante. ¿Significa esto que si Keynes, sin Keynes el gobierno no hubiese intervenido? Bueno, probablemente el Estado norteamericano habría intervenido igualmente, pero el discurso de Keynes desde las ciencias dio un marco científico que legitimaba la acción del Estado. Tanto así que incluso en la actualidad el Keynes es uno de los paradigmas dominantes aún hoy en día con sus concertientes modificaciones y evoluciones en el tiempo y permitió crear una receta que dictó la forma de regular la economía desde los bancos centrales en el resto del mundo. Es decir, un discurso científico, la ley de Say, el sistema de Keynes, la teoría del crisol de las razas, etc., legitima y justifica una determinada configuración dentro de la sociedad o un proyecto político que modifica o reafirma las relaciones de poder. Tanto Keynes como seis buscaban una verdad sobre las relaciones económicas entre los hombres, así como Sarmiento estaba genuinamente preocupado por el futuro de la Argentina en el siglo XIX, pero algunas más, otras menos, todos ellos producían un discurso que, al menos en una dimensión o dos, legitimaban o deslegitimaban un orden político social concreto y existente. Al hacer esta revisión de los discursos críticos, históricamente más polémicos, en los últimos dos siglos, nos damos cuenta que el objetivo es buscar formas diferentes de racionalizar, pero racionalizar al fin y al cabo. Todos caemos dentro de los límites de lo que podemos racionalizar o no. Al acercarnos a los límites de las formas en que establecemos estas racionalizaciones, empiezan los problemas y es donde la filosofía y la ciencia siguen encontrándose y comportándose a veces como una misma cosa en realidad. El objetivo de las ciencias sociales es explicar la realidad, buscar y demostrar relaciones de causalidad entre variables empíricamente medibles o observables. Algunas ciencias son más dependientes de la medición que otras, como la economía, mientras que ciencias como la antropología o la psicología son más de observación y caracterización. También explican relaciones de causalidad, pero no son la mayor parte de las veces cuantizables. Ahora, aunque el positivismo como corriente está bastante en desuso, en el fondo las ciencias sociales siguen siendo positivas porque quieren explicar el mundo y sus relaciones tal cual se ven en este momento. Podemos decir que la ciencia cumple un proyecto, en el fondo, realmente sigue siendo el propósito de la ilustración, descubrir el resorte que mueve el mundo. La ciencia moderna en este sentido es digna hija de la burguesía, porque descubriendo las leyes que gobiernan el mundo se puede predecirlo, o decirlo previamente, en cierta forma, o puedes preverlo, verlo antes de que ocurra, y hacer todo esto hasta un determinado punto en el que la respuesta de aquello que estudiamos la tenemos calibrada frente a estímulos que de paso preconcebimos. En otras palabras, es posible un mínimo de control sobre el fenómeno que estamos estudiando. El objetivo finalmente es que el sujeto aprenda al objeto en su esencia y que sea empleando sus mismas fuerzas. Y esto es muy importante porque debe ser un movimiento centrípeto. La materia termina por gobernarse a sí misma. La ciencia cumple el papel de los ojos de los poderosos que tendrán en sus manos la clave del mundo. Entonces, la ciencia implica el control. Ya no es solo una forma de legitimación del status quo, sino que trae consigo herramientas de control. Cualquiera que haya estudiado marketing, aunque sea viendo videos en YouTube, sabe que no esto no es para nada una exageración. El marketing moderno es una herramienta que reúne conceptos y técnicas de la sociología y la psicología con el propósito de lograr una determinada respuesta de nuestro objeto de estudio, de nuestra audiencia, en este caso, que compre. Estudiamos una audiencia para luego establecer una serie de mecanismos que harán que tenga la conducta que nosotros queremos que tenga, que se fidelice, que se identifique con nuestra marca y que la compre en última instancia. Aquí es donde entra el carácter normativo de las ciencias sociales. Su objetivo a partir de allí, una vez que está contemplado lo, el, el, el objeto de estudio, una vez que lo, simplemente lo hemos observado, su objetivo a partir de allí es establecer un corpus de leyes, de lo que la cosa estudiada es y cómo se comporta. Es elaborar un conjunto de reglas o de algoritmos para obtener, no sé, X resultado. En sociología, se pide una serie de procedimientos o de predicciones que permitan a una empresa, a un gobierno o a una organización conocer el alcance y factibilidad de los proyectos. Lo mismo pasa en la economía, en la psicología o en la antropología. Todos ellos con coinciden con el proyecto de la dominación de las fuerzas naturales, incluyendo las fuerzas que gobiernan al hombre como género y como individuo. La, so la ciencia social en su faceta activa, la ciencia que actúa, que tiene un propósito más allá de lo meramente contemplativo o positivo, ha servido históricamente como los ojos del proyecto imperial. Y no, tampoco estoy exagerando, porque no es casualidad que las principales academias científicas y centros de investigación estuviesen situadas en las capitales de los imperios coloniales que necesitaban ese conocimiento científico para mejorar el dominio y control sobre sus colonias y también de paso para derrotar a los imperios rivales. Es decir, Existe un salto cualitativo entre lo meramente positivo, que podemos llamar también lo contemplativo, y ese otro lado de la ciencia que daremos en llamarlo proyectivo. Esto último es ya la materialización de un proyecto que emplea lo positivo de las ciencias sociales para ejecutarse, para llevar a cabo un proyecto en el marco científico. Para hacer esto es necesario un algoritmo congruente con, con los análisis realizados. Ello significa que lo normativo de las ciencias ese carácter que te dice Esto se puede, esto no se puede, esto es lo que es Esto es lo que no es Ese es el puente que une lo positivo Que es lo simplemente contemplar El mundo tal cual como es Con lo proyectivo, es decir Lo que yo quiero para el mundo Entonces tenemos que Ver que lo proyectivo parece ser Algo que está por fuera de las ciencias Pero que es consustancial Con el, con el pensamiento científico ¿Cómo hacer crítica? Quizás parezca paradójico, pero debemos empezar por los juicios de valor. Un juicio de valor es aquel que califica algo, otorgándole un, un valor dentro de nuestra escala. El ejemplo más universal de juicio de valor es aquello de esto es bueno y aquello es malo. Esos son juicios de valor. Esta clase de juicios, por mucho que se los evite, terminan colándose en los anunciados de las ciencias sociales y es muy difícil deshacerse de ellos, son completamente subjetivos. Se ha intentado incluso justificar los juicios de valor, y un ejemplo de esto lo constituyen los utilitaristas, quienes establecieron que lo bueno busca siempre lo que es útil o conveniente al beneficio del hombre, y lo malo es lo que le perjudica o impide su beneficio. No obstante, esta es una visión que no deja muy satisfecho a la mayoría de los filósofos, porque sigue habiendo el problema de cómo sé yo qué es lo que beneficia o no al ser humano, o al sujeto, o al individuo. No se ignora que los juicios de esta clase entorpecen los resultados de la ciencia. Pero si examinamos bien esta idea, podemos plantear, ¿existen realmente los juicios de valor como estorbo? O sea, ¿son estos juicios realmente un estorbo? Si respondemos afirmativamente, como lo establece la convención imperante del positivismo y de la objetividad y todo esto, entonces habría que preguntarse, ¿estorbos para quién? Estos juicios de valor han actuado, por ejemplo, en la ciencia económica como una fuente de distorsión en el aspecto normativo que ya habíamos mencionado antes. No alteran, en la medida en que el científico social es eficiente en su trabajo, no alteran los elementos positivos de su investigación. Pero en cuanto se refiere a lo normativo, que son el puente hacia lo proyectivo que habíamos mencionado, los juicios de valor introducen el prejuicio y el error.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 con la conclusión ya en su cabeza. Avanzando en este sentido, puede objetarse que nuestro juicio de la ciencia activa, por llamarlo de algún modo como facultad observadora del proyecto imperial, es un juicio de valor disfrazado que busca justificar el atraso de la periferia y del tercer mundo en el desarrollo económico y social de los últimos siglos. Y bueno, sí, sería un punto válido y es en cierta forma correcto. No obstante, la réplica que tengo preparada para ellos es esta. Se trata de un juicio crítico y no de un juicio de valor. Bien, perfecto. Pero entonces, ¿qué me diferencia un juicio crítico de un juicio de valor? Y a todas estas, ¿qué diablos es un juicio crítico? Ya que tenemos todo este rato hablando de ello. El juicio de valor, para empezar, establece en primer término un ideal. Un deber ser. Yo comparo, cuando hago un juicio de valor, comparo lo que existe, lo que estoy viendo en este momento, con su ideal. Es decir, lo comparo con un óptimo no existente. En segundo término, se declara la necesidad de actualizar ese óptimo, de hacerlo real, por lo que el juicio de valor es entonces también un juicio ideológico en esencia. El juicio crítico, en cambio, parte de las alternativas históricas posibles, y esa es su diferencia fundamental. Por ejemplo, cuestionar a la Revolución Francesa señalando que no alcanzó el comunismo sería un juicio de valor, pero no un juicio crítico. Bien analizados, las posibilidades de que Francia alcanzara en 1790 el comunismo eran técnicamente nulas. Estaba fuera de sus posibilidades históricas reales. Tanto el juicio de valor como el juicio crítico son juicios antipositivos. O si lo utilizamos los términos de la escuela de Frankfurt, son juicios negativos. Parten de la negación de lo existente, de lo formulado como positivo. Pero el pensamiento crítico tiene otro axioma.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 pero niega solamente el resultado históricamente necesario en función de una alternativa potencialmente actualizable, de una posibilidad histórica factible, por decirlo así de esta manera. Este es el centro, el corazón de toda estructura crítica. Considerar las alternativas reales y comparar lo que está pasando en este momento... ...o lo que tu objeto de estudio es en este momento... ...con sus alternativas históricas reales... ...en términos filosóficos... ...con su potencial actualizable, por decirlo así... ...y es a partir de allí... ...que puedes empezar la crítica... ...a partir de ese punto... ...no hay realmente un método... ...de cómo tener un pensamiento crítico... ...porque ya varía varía de, dependiendo de, la, de tu método... De tu, estu, de, tu, de, tu, ...de tu de casa de estudio, de tu influencia... ...de la escuela de pensamiento... ...varía de muchas cosas... ...pero en esencia... ...el núcleo de toda crítica es este es comparar las alternativas reales, las alternativas históricamente factibles, con lo que realmente pasó en, el, en ese momento. Ahora, la frontera epistemológica de una teoría alternativa de la realidad social se sitúa entonces en la diferenciación entre los juicios críticos y los juicios de valor. Es decir, la validez del pensamiento crítico depende de la materialización de esa negatividad que hemos enunciado en, en términos hegelianos, por lo que solo puedo establecerla a posteriori, entrando en contradicción con lo proyectivo de las ciencias sociales que ya habíamos comentado antes. ¿Por qué entra en contradicción con lo proyectivo? Recordemos que la ciencia debe dejar un marco para proyectar, para establecer objetivos cumplibles o realizables, pero si la validez del pensamiento crítico o de los juicios críticos que he enunciado solo puedo establecerlas hacia atrás en el tiempo, por decirlo de algún modo, y no puedo predecirlo en el futuro, entonces da la sensación de que no es muy útil. Es como, es, es lo que habíamos mencionado de la Revolución Francesa. O sea, decir a estas alturas de la Revolución Francesa que, que, que realmente no podía haber alcanzado el comunismo o que realmente eh, la... La transición en Chile no puede haberse dado de forma pacífica, sino que requería de algún modo cierto respaldo dentro de, de, de, de, de, dentro de las Fuerzas Armadas. Ok, sí, a estas alturas es obvio, no me sirve de nada en este momento, pero sí me sirve en la medida en que quiero establecer una crítica de lo que pasó para incidir en lo proyectivo futuro. El juicio positivo, por otro lado, implica en la práctica concreta la justificación del status quo. Porque las alternativas históricas posibles no son medibles desde el punto de vista del positivismo. No son observables ni siquiera para él, porque no puedo verlas, estoy hablando de supuestos, de cosas que pueden pasar. Es decir, se trata de la aceptación y validación de la dominación de las repúblicas oligárquicas como únicas formas de organización social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 El pensamiento positivo trae consigo entonces, esa forma positiva de enfocar las problemáticas sociales, trae consigo entonces que, que esté justificada la dominación y sometimiento de la periferia por parte del centro. Es la justificación y legitimación de la dictadura del gran capital, como es, hemos mencionado antes, como único orden posible de la economía mundial. Es decir, este tipo de juicios implican un coste político y han participado activamente en la desviación de los proyectos de transformación sociales, desde la lucha por el socialismo hasta la defensa de la democracia y de cualquier otra forma de parlamentarismo burgués-liberal, porque incluso en la act actualidad se considera entre buena parte de la, de la población mundial a la dictadura militar como preferible a la democracia liberal. El discurso contra la crítica El pensamiento positivo bloquea el paso a toda posible idea que implique una valoración, en tanto deseable o no, de los modelos actualmente existentes. Su carácter proyectivo desemboca entonces en un perfeccionamiento continuo de las formas sociales presentes y al desarrollar un estudio meramente contemplativo impone la ley de no interferir o cambiar lo estudiado. Aún más, la misma delimitación de los objetos de estudio prescinde de toda valoración y en la medida en que no pueden ser susceptibles de matematizarse, se convierten en variables operacionales o conductuales. La mente humana, por ejemplo, no es aún delimitable positivamente, por lo que el objeto de estudio pasa a ser la conducta. Es lo observable y lo manifiesto lo que se estudia y no lo que causa la manifestación, porque de lo contrario estaríamos ante la presencia de un objeto negativo. La dificultad de la delimitación de los objetos de estudio y la determinación de un método para enfrentarlo es el principal problema de las ciencias sociales. Mientras se queda solo en el plano positivo, toda valoración está prohibida, pero en cuanto se enuncia un propósito, la valoración es necesaria, es inevitable, y el método queda condicionado por el propósito. Pero como están prohibidas las alternativas potenciales, por lo general no entran en la escala de valoración, se pierde su lado crítico y nos quedamos solo con la dimensión ideológica que protege el status quo bajo el principio de no intervención. El pensamiento positivo, que es la perspectiva científica dominante, cierra el universo de las posibilidades históricas y favorece el propósito de la dominación de las fuerzas sociales y el control sobre ellas. Y sí, es necesario observar de forma positiva el mundo para no construir castillos en el aire. Por eso recalcamos una vez más que toda crítica pasa por aceptar la realidad actual como históricamente necesaria, entender que no existía otro desenlace posible que el colapso del bloque soviético, por ejemplo. Pero eso no implica negar las otras posibilidades históricas posteriores a ese evento. Eso no implica aceptar el status quo del capital como centro de la economía mundial, como la única solución posible. El problema es mucho más diverso que eso y las posibilidades son incluso mucho más amplias. Las alternativas históricas colapsan detrás de nosotros en, línea, en la línea temporal, pero la incertidumbre del presente y sus alternativas sigue siendo el principal núcleo de nuestras posibilidades de liberación o de formas de vida alternativas. No importa si son peores o mejores, necesito contemplarlas para poder entender mi realidad presente y no solo aceptarla literalmente sin crítica. La inevitabilidad de la valoración en la elaboración de los proyectos sociales viene dada por un criterio técnicamente económico, la escasez de los recursos sociales. Ante esa escasez, la limitada variedad de organizaciones y el hecho de que tengo limitados modos de existencia históricamente posibles y que el coste de oportunidad de la elección de algunos de ellos a veces es muy alto, solo es posible un criterio valorativo para la determinación de la evolución del modelo social. Entonces, el juicio de valor es inseparable de lo proyectivo y por lo tanto me va a condicionar lo normativo. Entonces, ¿de dónde proviene la lógica de no intervención en el objeto de estudio si en la elaboración de los algoritmos se propone ya de antemano incidir en la valoración sobre el mismísimo objeto de estudio? Bueno, lo positivo te queda entonces en segundo plano y se justifica un coste político dentro del desenvolvimiento de las dinámicas sociales. La vieja pregunta, ¿a quién beneficia no viene sino a ponernos en una fórmula práctica este hecho. En la medida en que la periferia, por ejemplo, es el objeto de estudio y su dominación, el propósito, a nosotros se nos objetiva a los latinoamericanos en la misma proporción en que se nos aliena, ya que justificamos con eso la dominación y enajenación de nuestra sociedad. Y esta frase no me la inventé yo, es de Enrique Duce. Pero el mecanismo de alineación del pensamiento, de supresión de sus grados de libertad, está inscrito en el problema epistemológico mismo del enfoque del objeto de estudio y la determinación del método. El problema de la realización de la relación entre lo normativo y lo proyectivo. Los juicios de valor fueron bloqueados en un comienzo para liberar al pensamiento científico de, una cade de unas cadenas sociales que impedían su desarrollo eh, por allá en el siglo XVI y XVII. Sin ello... El operacionalismo y el conductismo no habrían dado lugar al desarrollo científico-técnico del siglo pasado, ni al dominio de las fuerzas sociales centrípetas que gobiernan a la sociedad, pero la supresión de esos juicios suspendió también la capacidad crítica sobre el régimen social existente porque invalidan todas las alternativas por el simple hecho de ser negativas, es decir, de ser una negación de la realidad que observamos. Se suprimen del pensamiento todas las posibilidades históricas que no potencien o que, me, o que no mejoren el estado, el estado actual de las cosas ese es el problema, ante la lógica positiva los juicios de valor y los juicios críticos son esencialmente idénticos, porque la determinación de las posibilidades históricas factibles no es posible sino a posteriori y no son empíricamente observables, se basan en hipótesis y la verdad es que si tomamos en serio lo normativo en cualquier proyecto crítico que hagamos lo que sucede es que los criterios de factibilidad se hacen progresivamente especulativos en la medida en que los proyectos sociales alternativos alcanzan más dimensiones de existencia en el punto en que se convierten en modelos de transformación sociales de gran escala, de verdad, forman entonces el umbral de la utopía, el punto de la utop utopificación, y discurren en su frontera, en esa frontera de la utopía, y se hacen virtualmente incalculables. Solo el salto a lo normativo determina entonces la factibilidad real. Hagamos un ejemplo. Si yo quiero construir una comuna autónoma y económicamente autosus autosuficiente, autosustentable, en donde se respeten las leyes del mercado pero sin que haya apropiación de plusvalor por dar un ejemplo y quiero tomarme esto en serio, voy a empezar por considerar todas las variables posibles. ¿Cuánto consume y cuánto espacio necesito para producir eso? ¿Cómo lo protejo del mundo exterior? ¿En manos de quién delego el problema de la justicia? Porque estamos claros que el hombre va a tener problemas de convivencia. ¿Cómo regulo la, los, los problemas de corrupción si se me presentan? ¿O ¿Cómo podrían llegar a presentarse problemas de corrupción? ¿Cómo establezco la dirección política y cómo doy garantías de que lo que se decreta se vaya a cumplir realmente? Es decir, a medida que voy incorporando variables y estudiando qué tan factible es, el problema empieza a tender asintóticamente al problema de la utopía. Y solo puedo romper esa barrera de la utopificación si salto de lo proyectivo a lo normativo y lo compruebo en la práctica fragmento a fragmento. Lo que habíamos comentado antes de que el problema, del, el problema de, de, de, este, de estos proyectos de transformación que discurren en el umbral de la utopificación es que solamente pueden ser estudiados a posteriori. Y la barrera de la utopificación no solo existe sobre proyectos de transformación social comunistas como este que acabamos de mencionar. También existen sobre los proyectos de libre mercado absoluto o sobre los anarcocapitalistas de la escuela austríaca. Es decir, sobre cualquier alternativa posible a enfrentar los problemas de la sociedad actual, es decir, el capital, el monopolio, los desequilibrios económicos y conflictos étnicos sociales, el problema del, de la, del, del, del consumo de recursos por la sociedad industrial avanzada, a enfrentar estos problemas de una forma diferente a la que determina el orden actual del mundo. La ciencia, más allá de lo positivo, cumple un propósito. El problema es que dicho propósito está condicionado por elementos que escapan a la ciencia misma. Como proyecto imperial, por ejemplo, la ciencia son los ojos del imperio. Como proyecto revolucionario, la ciencia vienen a ser los ojos de la resistencia. Solamente nos queda por decir entonces que, en realidad, en la práctica concreta, pareciera que toda epistemología está, al menos socialmente hablando, comprometida. Conclusiones Volviendo a Jijek y Peterson, entendemos por qué ambos esgrimen posturas críticas. Ambos buscan alternativas a la solución de los problemas de su sociedad. Jijek desde la perspectiva hegeliana y Peterson desde el paradigma clásico-liberal. Pero ambos se enfrentan a los problemas de un Estado que progresivamente tiende al totalitarismo y lo hacen de forma crítica. Se enfrentan a él de forma crítica. Aunque claro, ambas alternativas, las que plantean tanto Peterson como Jijek, no pueden ser realmente más diferentes entre sí. Si quieren entrar en detalles de todo lo que hemos comentado hoy en la descripción, vamos a dejar los enlaces a los textos que hemos citado a lo largo del podcast, así como al debate de Peterson y Gigi que está subido en YouTube y algunos vídeos extra. Espero que, sinceramente, este episodio les haya ayudado mucho y les haya motivado a seguir en este tema. Hay mucha tela que cortar y no hice más que dar una presentación del tema, bajo mi visión particular. Hay mucho de mi forma personal de enfocar el tema aquí, sobre todo en la importancia que atribuyo a veces a los aspectos místicos y religiosos en la sociedad actual. Es importante aclarar que, no pocas veces dentro de la misma religión a lo largo del siglo XIX y XX, se produjeron importantes alternativas al capital y al colonialismo como modos dominantes de producción y control social, o como estructuras sociales simplemente. Pueden encontrar muchos de esos ejemplos, si lo desean, en un viejo libro de Eric Hausmann llamado Rebeldes Primitivos, en los que el autor explora los motivos que llevaron a hombres en épocas anteriores a la, justi a la, a la justificación racional y científica, a los llevaron a rebelarse contra el sistema y, aún más, a quienes, viviendo en plena era industrial, invocaron motivos más arcaicos para enfrentar la explotación del capital, el colonialismo incluso el orden e irrupción del Estado moderno y del Estado industrial. Sinceramente espero que les haya gustado muchísimo el episodio, esperemos vernos muy pronto, ya se acerca el fin de año, eh, este episodio está siendo publicado casi en la línea final del mes, el último día. Eh, no me queda sino recordarles que bueno, estaremos atentos a cualquier comentario, a cualquier duda, cualquier cosa que quieran hacernos llegar, cualquier información, estaremos atentos en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Arroba en la Esquina del Samán, ha sido realmente un placer estar con ustedes y hasta luego.